hola a todos y bienvenidos un día más al canal bueno estas navidades probablemente haya muchos padres que se estén planteando aprovechar la ocasión y regalar a sus hijos ese ansiado primer móvil pero bueno, ¿qué tener en cuenta a la hora de tomar esa decisión? En primer lugar, el nivel de madurez de nuestro hijo, ¿vale? Como decíamos, el móvil conlleva cierto nivel de responsabilidad y debemos saber si nuestro hijo está preparado para asumirlo. En segundo lugar, sus habilidades sociales, cómo se relaciona él con su entorno, su capacidad para gestionar conflictos, su autoestima. Tengamos en cuenta que el móvil va a ser una puerta más abierta a ese posible ciberbullying, a ese ciberacoso. En tercer lugar os proponemos hacer un pacto, hablar sobre lo que va a conllevar ese primer móvil, condiciones de uso, lo que esperamos de nuestro hijo y ver su respuesta ante el tema. Eso nos va a dar un indicativo muy claro de si está preparado o no para tener su primer móvil. Y ahora os voy a dar Cuatro normas muy claras para garantizar la seguridad de nuestro hijo con ese primer móvil. En primer lugar, tener muy claro que el móvil no es un juguete, vale, es un dispositivo muy potente y ellos lo deben considerar como tal. Muchos padres consideran, bueno, como paso previo le puedo dar un móvil sin acceso a Internet. De acuerdo, Pero ten en cuenta que aunque tú no le contrates una tarifa de datos, el móvil podrá conectarse a Wi-Fi. Es siempre muy importante tener en cuenta esa posibilidad y concienciar muy bien a nuestro hijo si es que este paso lo consideramos adecuado. Escuchamos con frecuencia a padres que nos dicen, bueno, pero es que mi hijo solo utiliza su móvil para jugar. Bueno, ten en cuenta que en los videojuegos también se chatea con desconocidos, por eso habla con tu hijo de los riesgos que supone el estar conectado a internet. Y por último, evita un uso excesivo del móvil, ¿vale? Los dispositivos móviles son herramientas muy potentes, pueden ayudar a nuestros hijos a crecer de manera personal de una manera maravillosa. Pero siempre es importante fijar unos límites de tiempo para que eso no les quite tiempo de calidad en otras actividades. Espero que os haya parecido útil este vídeo, que sigáis nuestros consejos de cara a ese primer móvil de vuestro hijo y para más información sobre los planes de protección digital, como os decía, os invitamos a entrar en gaptin.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.